Bien, señores, estamos de regreso con ustedes en este su programa de mañana. Señores, Arizmendi la Antigua está en el centro de Huiza. centro COVID de Huiza. Vamos a ver qué nos dice nuestro reportero estrella desde el centro COVID de Huiza. Adelante, Arizmendi, buenos días. Adelante. Eh, parece que se cortó la comunicación. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente en esta ocasión me encuentro en el Centro de Aislamiento Guiza, eh, donde acá hay que destacar, señores, que no existen camas disponibles en cuidados intensivos. Las nueve camas que el, están habilitadas en este centro de aislamiento del COVID-19, todas están ocupadas. Destacar también que de 14 camas en la unidad de intermedio, cinco de estas se encuentran ocupadas y la mayoría de pacientes de COVID-19 eh, son personas de diferentes regiones del país, tanto de la provincia Hermanas Mirabal como de la provincia eh, María Trinidad Sánchez y otras provincias de la región. Decir, señores, que este repunte del COVID-19, a pesar de que los casos han incrementado la información que nosotros manejamos hasta el momento, es que desde el pasado jueves no se han reportado fallecimientos en este centro de aislamiento Guiza, el cual repetimos, hasta este momento ya no cuenta con disponibilidad de camas de cuidados intensivos debido al repunte que ha tenido en los últimos días el COVID-19 y pueden observar eh, ustedes parte de lo que se está viviendo la mañana de este jueves en este eh, centro de aislamiento donde ya eh, Familiares de personas que se encuentran ingresadas en este centro se han dado cita hasta acá para ver cuál, eh, evaluar, ¿verdad? seguir de cerca cuál es el estado de sus familiares. Nosotros hemos tratado de conversar con ellos, ellos eh, no han querido ofrecer declaraciones ante las cámaras, pero repetimos, ciertamente acá en el centro de aislamiento de Huiza no existe disponibilidad de cama en la unidad de cuidados intensivos. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias a Arismendi la Antigua, señores. Señores, nos estamos jugando. Nos estamos jugando. Miren lo que acaba de informar Arismendi. No hay cama en Huiza. Y Huiza es un centro covid eh, público, ¿no? Y que se había sí, mantenido sí, y vacío. Se había mantenido vacío. que la creo que fue la semana pasada o esta semana que vino el Luisito por acá y dijo que todavía lo que tenía eran una o dos camas ocupadas, ya hay nueve camas ocupadas. Entonces, ¿Y ¿todas? ¿Las sí, nueve exacto, que hay. sí, todas. Entonces, hay que ponerle atención a esto. Miren, es decir que pro... si la gente necesita ventilación en San Francisco, ¿no hay? No exactamente. Miren, eh...